Y la bienvenida por, por acompañarnos, la bienvenida a nuestra agrupación. Vamos a más, la lista 1985. Y quiero este, comenzar pasando algunos avisos. Porque tenemos, nosotros no vemos la pantalla acá, ahí abajo hay un numerito, que es un número de celular, si la memoria no me falla, 098 1985 ¿Está bien? Ahí está. Eh, la idea es que ese número, en primer lugar se lo agenden, que sepan que este, es el número de la agrupación y que tienen un contacto directo ahí con nosotros. En segundo lugar, vamos a tener una charla de algunos temas con el presidente y vamos a estar recepcionando preguntas de ustedes a través de ese, de ese número por WhatsApp. Entonces... Eh, bueno, las preguntas que les surjan, este, que, vayan, que vayan viendo, que quieran hacer el Presidente referidas a los temas que vamos a, a conversar, la idea es que les vayan mandando por allí. Este, yo después aquí voy a estar mirando el celular y voy a estar haciendo algunas de esas preguntas, transmitiéndole al Presidente las preguntas para, para que responda. ¿Estamos, ¿Estamos bien con, con la dinámica? Este, bueno, vamos a comenzar. Tenemos algunos temas de los cuales la agrupación ha venido trabajando. Algunos temas que nos preocupan mucho. A mí en particular hay uno que me preocupa bastante y que lo sufrí muy de cerca en el Banco de Seguros, en la, en la gestión del Banco de Seguros, que es el que tiene que ver con la reforma previsional. ¿verdad? Este, no voy a aburrirlo con la parte técnica digamos, de por qué afecta al Banco de Seguros, pero bueno, era una de nuestras mayores preocupaciones porque teníamos allí una cartera deficitaria, una empresa pública que compite, más adelante vamos a hablar también de las, de las empresas públicas, una empresa pública que compite, que es eficiente, pero que tenía allí su, su talón de Aquiles. ¿no? Yo lo grafiqué diciendo que era la espada de Damocles. Era la espada de Damocles que tenía la empresa era la cartera previsional. Y creo que es una espada de Damocles que tenemos todos los uruguayos, porque en definitiva, por este, lo que se ha ido sucediendo, sobre todo en estos últimos años eh, todo lo que es la reforma previsional ha tenido eh, un, un dejo de bueno de déficit importante que hace que eso de, se complique entonces se impone una nueva reforma previsional definitiva este, usted presidente lideró en su segunda presidencia la reforma previsional que eh, de alguna manera salvó el BPS en aquel momento de alguna manera salvó el BPS en aquel momento, en aquel, en aquel, en, en aquel momento y en definitiva hoy nos encontramos en una situación en la cual hay que seguir salvando al Uruguay. Pero además, en el medio, no solamente está el Uruguay, sino que está, no, no solamente las finanzas públicas, sino que está la jubilación de, de todos nosotros, de quienes ya están jubilados, de los que están próximos a jubilarse, y los que se van a jubilar en, en muchos años. Entonces, ese es un primer tema que este, invito, presidente, a que, a que nos comente un poco. Realmente es una de las cosas que pone a prueba la el optimismo a hacer política porque el tema de la seguridad social en el año 94 a 95 era crítico recibía todo el mundo en que íbamos derecho a una, a una situación de quiebra que es la quiebra del Estado Uruguayo porque ese es el tema la, la seguridad social es el 32% del total del gasto el total de lo que gasta el Estado es un tercio es eso. más los sueldos, digamos, pasividades más sueldos es 51% del total de gasto del Estado. Fíjense que ese es el grueso del Estado. Una situación de quiebra allí es, es una situación de quiebra del Estado. Como ha pasado en Italia, como ha pasado en los países que no resolvieron a tiempo este tema. Esa fue la gran diferencia de Alemania con Francia en su momento. Alemania, el gobierno socialista, fue el que hizo la reforma con la zafa, con todo eso que después nosotros hicimos ahí, o sea que en el 95 además no solo se crearon las AFAB, se modernizó el BPS se creó la historia laboral. La ley le manda al Banco de Previsión Social que envíe, que envíe y que informe a cada trabajador afiliado el monto de lo que ha venido aportando. No lo hace, no lo hace. Como lo hacen sí en cambio la AFAB. Y no lo hace por esa obstinación del ministro Murro, con, lo hecho, eh, con esa obstinación de quienes todavía están en contra del sistema porque consideran que el ciudadano no tiene derecho, el derecho individual a ahorrar para su jubilación. No tiene ese derecho. El ahorro es considerado un acto individualista de egoísmo. Es una cosa filosóficamente inexplicable. Uno dice, cómo ¿ahorrar está mal? Sí, está mal. Está mal. O sea, Murro lo dice. Solo puede haber un sistema colectivo. Uno dice, bueno, pero en el Uruguay antes era así, sí. Porque el sistema cuando nació tenía que ser así. No había otro modo. Pero con una economía más madura, con una sociedad más madura y con los defectos que también se vieron con el sistema, era muy importante restablecer el, me establecer el mecanismo laboral. Desgraciadamente, eso que venía funcionando bien y que estaba... Financiado, digamos, hasta el 2025-2030, en el 2008, la época de las vacas gordas, de, de, de, de, de, la, de, de los grandes precios de soja, de carne, todo que afluyó una gran masa de dinero del, del mercado exterior. Entonces, no vamos a cambiar toda la ley, entonces bajamos los años de aporte, en lugar de 35 años, con 30. Vamos a poner de nuevo la prueba por testigo, y ahí empezaron las jubilaciones de lucha de nuevo. Este, arrancamos y, y, y organizamos un desastre. Entonces, no es que la gente no se iba a jubilar, se iba a jubilar, pero paulatinamente. Pero ahí se producen tres años, 70.000 jubilaciones de golpe. Y ahí empieza el refinanciamiento, que persiste hasta hoy. que persiste hasta hoy. Entonces, ahora todos, el doctor Vázquez dice que el sistema va a la quiebra mi amigo y colega don Pepe Mujica dice hay que agregarle cinco años más a la edad de jubilación este, el, el ministro Astori todas las semanas dice que vamos rumbo al desastre este, y como si ellos fueran ajenos digamos, no, no tiene nada que ver ¿no? este, como cayeron en paracaídas y, y el sistema se financió solo, no, no, no hay que nadie hizo nada ¿no? entonces más allá de lo que uno digamos, lo diría, desde el punto de vista de la ética cívica, podría decir, ¿no? Pues sí, señores, ya que dicen que el próximo gobierno, ¿por qué no lo hacen ya? Damos una mano, si quieren. Sí, señor, propongan que vamos a arreglar. No, no, el próximo gobierno, pues como esto siempre genera debates, y porque además aparecen los demagogos, siempre, inevitablemente, que dicen, bajemos los impuestos subamos la jubilación. ¡Ah, fantástico! Y nos fundimos dentro de 15 días, ¿no? Pero bueno, pero el demagogo siempre tiene su espacio. Entonces el año que viene es que hagamos el, lo que podamos. Bueno, y habrá que hacerlo. Y habrá que hacerlo porque el sistema de previsión social es fundamental. ¿El tema es solo aumentar la edad, como dice Mujica? Bueno, yo creo que no. Me parece que el mecanismo es premiar la jubilación tardía. Porque la vida del trabajo ha cambiado. Hay profesiones que indudablemente hoy siguen siendo con castigo físico, pero el resto ya no, el resto ya no. Acá este, eh, estos muchachos de la cámara de televisión, por ejemplo, ¿no? Este que, que tiene unos cuantos años este, en eso, bueno, antes se deslomaban, iban con unos aparatos que costaban, pesaban 30 kilos, ¿No? Ahora van con una camarita liviana, o ponen un tripo de ahí y se ríen atrás de la cámara, digamos. no. Es decir, la, la, la mayoría de las actividades laborales hoy tiene una menos recarga física. Entonces, y, y luego está el otro gran sistema, o la otra gran cosa. No podemos confirmar en maldición una bendición, pues si vivimos más años y si vivimos mejor, bueno, no hagamos de esto una tragedia. No, no, hagamos lo que hay que hacer para que el sistema este, pueda funcionar. Y esto no es un debate uruguayo, este es un debate en el mundo porque la expectativa de vida ha cambiado, nosotros ya estamos en 78 y algo, algunos países ya están en 80, los países europeos están en 85, bueno... Francia creo que está en 84, llegó a la jubilación a 67, en fin, hay todo un, un revoltijo en el mundo porque es fundamental y en nuestro caso el sistema de seguridad social ha sido el gran estabilizador social, que es la otra cosa, porque ahí hay 700 personas que dependen de esto, 700.000 personas que dependen de esto, 700.000 es decir, hay que tener un poquito, y a veces a mí me gusta hacer un poco la fotografía general, ¿no? Para que se entienda mejor. Acá hay 700.000 jubilados y 300.000 funcionarios. En una palabra, hay un millón de personas que dependemos, digamos, del Estado. Los trabajadores privados son un millón quinientos. o sea que es una ecuación bastante fuerte, digamos, para que la sociedad pueda sostenerla. Pero la sostenemos y la tendremos que sostener. Lo que es evidente es que va a haber que hacer, vuelvo a decir, el esfuerzo de reactualizar el sistema, darle la posibilidad de recuperarse y que, y yo insisto mucho en el tema, digo, porque el tema es el debate de los jubilados hoy, el país no tiene conciencia del riesgo. Lo cuando, que cuando, cuando el doctor Vázquez dice, bueno, esto puede ir a la quiebra, está diciendo jubilados, atención, ¿no? Jubilados, atención, acá está todo en riesgo el actor insiste, insiste, insiste en que hay que refinanciar. ¿Qué quiere decir? Que si no se financia, vamos a una situación catastrófica. Bueno, entonces, hoy el uruguayo diría, no está al borde de un estallido, pero sí tiene una bomba de tiempo que tiene que desarmar, pieza a pieza. Porque tenemos un déficit fiscal enorme, porque no es solo la seguridad social, tenemos un déficit por, por muchos otros lados. Otra cosa que es interesante saber, ¿cómo se financia la seguridad social en el Uruguay? 30% son los aportes, más o menos, 30% son los aportes. Después vienen 7 puntos del IVA, que van directo, van directo al BPS. Luego está el IAS, y este año, y por eso Astori habla tanto, además hubo que poner 700 millones de dólares, en un, en un Estado que está deficitario. Entonces, quiere decir que tenemos que hacer el reacomodo. Y lo que hay que hacer es ir, digamos, premiando la jubilación mayor. De hecho, vamos a entendernos también otra cosa que es importante. De hecho, el plazo la gente ya lo corrió. Porque hoy el promedio, el promedio de jubilación son casi 64 años. Quiere decir que ya la, la propia gente va asumiendo que va a trabajar un, un tiempo más. Pero el tema no es solo eso, hay que ajustar todo el mecanismo para que funcione. Tarea difícil, pero que habrá que hacer y que vamos a hacer, porque no es la primera vez que lo tenemos que hacer. Lo que a uno le apena, dice, es que ya lo hicimos en el 95, ahora de nuevo salvar el sistema. Pero para eso estamos. El Partido Colorado es el partido de las difíciles, desde que nacimos. Muy bien. Les cuento también que lo estamos transmitiendo esta, esta charla, la estamos transmitiendo por la página de, de la agrupación, así que este, también hay gente que está conectándose, mirándola y también puede hacer preguntas por allí. Vamos a, a responder las preguntas, como les decía, que nos lleguen por WhatsApp de quienes están aquí y re, después responderemos a, a las otras. Otro tema que tiene que ver mucho con, con nosotros, con el Estado, con la esencia, digamos, del propio Uruguay, es en las empresas públicas, ¿no? Eh, Hemos visto cómo quienes decían defender las empresas públicas terminaron fundiendo una empresa petrolera y monopólica. Entonces, este, a quienes realmente queremos las empresas públicas, esos ejemplos nos duelen. Y entendemos que se impone una nueva reforma a las empresas públicas. Este, allí ¿Cuál es la visión? cuál es este, ¿Qué le parece que, que tenemos bueno, el, que hacer en los tema próximos El empresas públicas años? es fundamental. Las empresas públicas son un patrimonio enorme del Estado uruguayo. Esos es son un, un tema histórico de, de debate, ¿no? Lo que creo es que ha habido en los últimos años una gran tergiversación. Primera, se las ha rodeado de una nube de subempresas que no controla a nadie, ni el tribunal de cuentas ni nadie. Todos los Alur, los estos, los otros, los otros todos están rodeando las empresas públicas, es un estado paralelo. La primera cosa que hay que encarar es el estado paralelo, hay que blanquear esa situación, porque no sabemos ni lo que pasa. Después sí asumimos las consecuencias, pero es necesario tener una claridad y establecer a su vez un sistema de información y de control mucho mayor. Eso no puede ser. La, la segunda visión, que es la que ustedes han señalado en las postulaciones programáticas que me aproximaron, digamos, hay que seguir el proceso de jerarquización y profesionalización de los cuadros, ¿no? Que es muy importante. Que, que es muy, que es muy importante. Ahí viene, ahí viene, ahí me voy a introducir en un debate de esos, este, de esos que. Este, que generan lío, ¿no? Porque hay gente que dice, no, no, dice, este no puede ir más un político a una empresa del Estado. Vamos a, vamos por, vamos por capítulo, vamos por capítulo. Acá hay un político que ha sido administrador de una empresa del Estado y es un técnico y muy serio. Entonces, ser político, más o menos exitoso, no habilita a ser miembro del directorio de ANCAP o del Banco Seguro, no pero ser político tampoco descalifica. A la inversa, ser un economista recibido de la facultad habilita para dirigir la ANCAP, yo creo que no. Tampoco lo descalifica, dependerá de las calidad de cada persona. En las empresas del Estado he visto técnicos dirigiendo con buen éxito y he visto políticos dirigiendo con buen éxito. O sea, no es que todos son malos, los políticos ni todos son buenos los técnicos porque además lo que ocurre y yo lo he vivido con empresarios que he puesto en algunos de esos cargos pensando que el perfil personal ajustaba no porque fueran empresarios porque la empresa privada es muy distinta a la empresa pública en la empresa privada hay una capacidad de decisión que tiene el director hay, no hay tribunal de cuentas no hay licitación, este, este, no hay todos los mecanismos legales que tiene que cumplir una empresa, no hay tampoco finalidades sociales que, que se les imponen, ¿no? Porque uno dice, Lantel, Lantel gana mucho dinero, sí está bien, pero también tiene que hacer servicios deficitarios, porque hay lugares del interior del país al cual hay que llegar porque es una responsabilidad de la empresa. Bueno, entonces, eso quiere decir que ahí es donde está, digamos, la, la, la, el tino y la capacidad de un gobierno para armar equipos, equipo que funcione. ¿Eh? A mí me preocupaba siempre mucho el presidente. Después el resto, acomodarlo, digamos, las características del presidente. ¿no? Pero ese es el tema, por eso digo, la función no es dogmática. Uh -huh. La empresa pública en general... Es evidente que hay muchos sectores, hoy en la oposición, que creen que las empresas públicas no tienen lugar. Habemos otros que sí creemos. La gran diferencia está en que para nosotros la base de la economía de mercado no es la propiedad privada o la propiedad pública, sino la competencia. La esencia de la economía de mercado es que haya competencia. Que la empresa pública esté, en términos generales, está muy bien, porque en el Uruguay eso ha sido importante. Ahora, ¿qué compitan? ¿Qué compitan? Ante él, en su momento, le introdujimos la competencia medio de contrabando, porque para no dar un debate legal no hubiera terminado nada, y empezaron los movicones, hasta el punto que la gente no hablaba de celulares, decía, tenés un movicón. Bueno, este, y ahí empezaron los movicones. Y después, ya abierto el camino, entraron otros. Y bueno, creo que eso nos hizo bien a todos y le hizo bien a él también, porque lo obligó a correr, Exacto. lo obligó a mejorar lo obligó a perfeccionarse y eso es lo que tendrá que ocurrir también con ANCAP uh -huh. ¿no? que tendrá que buscarse el mecanismo para que pueda existir una competencia y que no tengamos necesariamente que estar atados porque eso es lo que le va a hacer bien a la ANCAP el banco seguro, esto estuviste. creo que es un ejemplo bueno de que eh, en competencia, el Banco del Estado va a andar mejor. Uh -huh. Igual la gente después va a optar. Claro. Y la empresa pública no es mal mirada tampoco, uh -huh. porque la gente la siente confiable, digamos. Pasó con la SAFAP, que todavía la siguen discutiendo, la SAFAP, que, que esto que el otro, que la privatización. Sí, sí, pero el 50% de la SAFAP República. es la FAP del Estado. Claro. ¿no? O sea que lo importante es que el ciudadano tenga opción que no esté atado a la ineficiencia que inefic inevitablemente genera el monopolio. Nos pasa todo. ¿Sí? Si estamos tranquilos, no tenemos que competir con nadie, difícilmente el cuadro corre, digamos, ¿no? ¿Verdad? El equipo corre, el equipo corre y rinde cuando tiene otro enfrente que lo obliga. Y eso es bueno para la economía y es bueno para nuestra vida y es bueno para todas las cosas. Y creo que la tendencia es por allí. Es por allí. Bien lograr un estado más eficiente, y más armónico con las necesidades. Bien, muchas gracias. Eh, otro tema que por supuesto nos preocupa a todos es el tema del trabajo, ¿verdad? La, la falta de empleo todos los días, lamentablemente, este, tenemos noticias de, de amigos, de conocidos que, que están con una situación precaria de empleo. ¿no? Aquí en presentes también, también tenemos este, compañeros que están en esa situación. Y yo creo que siempre el, el empleo lo tenemos que mirar desde el punto de vista también de nuestro comercio exterior, porque en definitiva el volumen que tiene nuestro país necesita, indefectiblemente, de que Uruguay se proyecte al futuro y podamos sacar el trabajo de los uruguayos al mundo. Entonces, a veces no se visualiza como una cosa totalmente ligada a la otra. Entonces, este, le pido una, una reflexión sobre el, eso que en definitiva el, está el totalmente El empleo ligado. es la resultancia siempre de la inversión. Si no, hay, si no hay alguien que primero invierte, no hay trabajo después. Y eso va desde lo más grande hasta lo más chico. ¿Eh? Si, si no hay una inversión en un kiosco, no, no va a haber una, una oportunidad de trabajo, aunque sea una, aunque sean dos. Si no hay una inversión primero, no hay un trabajo después. Y eso reza para todas las actividades. ¿Qué le está pasando al Uruguay? Como lo ha explicado el otro día el ministro Astori, ha caído la inversión. ¿Y por qué cae la inversión? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué cae la inversión? La inversión cae por una multiplicidad de factores. Primero, primero como dices tú, el Uruguay está pagando hoy demasiados aranceles e impuestos para entrar a los mercados. Estamos pagando unos 275 mini millones de dólares como mínimo para entrar, por ejemplo, a China con nuestra carne. Los de Nueva Zelanda pagan cero es muy importante, Ese es plata que después no está acá uh -huh. y que no se reinvierte uh -huh. segundo lugar la, la política exterior es la que menos se ve la influencia es la que menos se ve y acá en los últimos años hemos tenido una política exterior de amiguismo ¿cuál es la política exterior del Uruguay? Y eh, los compañeros, compañeros populistas compañeros Maduro, compañeros Chávez ah, compañero Morales está fantástico, ¿no? Bolsonaro es un fascista, como dijo el gobierno, sí, fantástico, pero resulta que Bolsonaro ganó la elección, se tomó el avión, fue a saludar a la Argentina, fue a saludar a Chile, a nosotros nos saludó del avión, pero después tenemos que ir a negociar el arroz con ellos, ¿no? Y estos días que estuve en la frontera, los de, la, los, de los free shop están desesperados. Y yo le digo, bueno, pero vieron, ¿Eh? resulta que eran los grandes gobiernos amigos y de qué nos sirvieron. La amistad con los Kirchner nos sacó decenas o casi centenares de trabajo. Nos agredieron comercialmente, se cerraron dos imprentas en Colonia, agredieron al puerto, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la política exterior es otra cosa. El Uruguay tiene que tener amistades, tiene que tener diálogo abierto. Y podemos seguir hablando de eso. Tercera cosa, el Uruguay tiene un enorme déficit fiscal entre lo que recibe y lo que gasta, estamos hablando de cuatro puntos y pico del PBI, que son unos 2.400 millones de dólares. Eso hay que ponerlo. Como no lo tenemos, los pedimos prestados. ¿Mm? Y lo seguimos pidiendo prestado después de los años de mayor ingreso y bonanza comercial que hemos tenido en la historia, diría yo, porque nunca hubo tanta bonanza internacional. Y entonces, este... Eso pesa, ¿por qué? Porque a su vez hay que pedir al exterior. De 13 mil millones de dólares de deuda, cuando entró el frente, hoy estamos en 40 mil millones. Entonces uno dice, ¿pero qué cosa? Digo, nunca afluyó más dinero por la exportación y en lugar de achicar la deuda, la agrandamos. El Estado, en una visión macro, es lo mismo que en nuestro, nuestra vida. Si tenemos una platita extra, ¿qué hacemos? Salimos la deuda, ¿no? Lo primero. Y si nos sobró, bueno, arreglamos la azotea que estaba pendiente, ¿no? Bueno, este, este es lo mismo que tenía que haber hecho el Estado. Vamos a arreglar la deuda y bueno, y después veremos este, si podemos hacer infraestructura, ¿no? Arreglemos esta carretera, hagamos esto. Bueno, y no fue así, y no fue así. Se gastó, se gastó mucho, seguro se nombraron. Se crearon 70.000 cargos nuevos, este eh, se puso... Esta, esta, y bueno, si eso es bueno para ganar elecciones, pero ahora lo estamos pagando. Y en estos cuatro últimos años, cifra oficial, se perdieron 47.000 empleos. En cuatro años en los cuales a la edad de trabajo entraron 75.000 muchachos. ¿Eh? Quiere decir que estamos aumentando el déficit de la desocupación. Entonces, si no alentamos la inversión con un clima favorable, estamos mal. Un cuarto lugar, que es otra cosa que también ocurre, las famosas ocupaciones a las fábricas y todo eso. Si quieren desalentar la inversión no hay nada como eso, no hay nada como eso. Porque el empresario, no hablemos del exterior, hablemos del uruguayo, uno habla con empresarios medianos, tiene 10 empleados, empleados empleado? me ocuparon la fábrica, ¿qué querés que haga? Yo no pongo un peso más en nada, voy a ver cómo me da arreglo y saldré de esto cuando pueda. Es decir, desgraciadamente, el necesario mundo sindical que tiene que existir, porque ya lo sabemos, si no está el sindicato, el patrón abusa. Ahora, si el sindicato abusa, lo que hace es alentar al patrón, que no va a invertir y no va a generar empleo las ocupaciones han dañado mucho el otro día en Melo lo vimos todos en los diarios había 350 obreros del frigorífico que querían entrar y 40 que habían ocupado no lo dejaban entrar bueno, y todavía estamos en ese debate y el debate jurídico es muy simple ¿hay derecho a la huelga? sí señor ¿hay derecho al trabajo? sí señor en una palabra, yo tengo derecho a hacer huelga y vos tenés derecho a entrar a trabajar si te le ganas por eso es que la ocupación es ilegal ¿Por viola mi derecho a entrar a trabajar? Que ¿Eh? vos tenés el derecho a hacer huelga, fantástico, hacer huelga, pero yo tengo derecho a entrar si quiero. Entonces, por eso es que hasta la OIT, que es una gran organización para defensa de los trabajadores, dice la ocupación no es una prolongación de la, deuda, de, de la huelga. Entonces, señores, estas son las cosas que van desalentando la inversión, más en tiempos que no son muy... De, de mucho viento a favor como esto y el resultado después es que falta el empleo y bueno, falta Tal cual. bien, un último tema antes de pasar a las preguntas que ya están llegando eh, otra de las grandes preocupaciones que tenemos es Montevideo nos vivimos aquí trabajamos aquí, estudiamos aquí tenemos nuestra familia aquí y la vemos cada vez este, en peores condiciones además, hemos visto estos días el culebrón de que nadie quiere ser intendente. Nosotros, nosotros este, lo miramos y decimos, bueno, en realidad, este, déjennos administrar, Montevideo que está tan mal, y, y han pasado estas cosas. Bueno, algunos querían ser más bien presidente de la Asociación Uruguaya de del Fútbol, ¿no? Increíble. Porque el primer suplente, el intendente, Increíble. lo que quería es ir a la Asociación Uruguaya de Fútbol, ¿no? Que es mucho más importante. Nosotros pues... creemos que no. <risas> creemos que no. es bueno, su visión. Claro. Este, ¿Cuál es la la mirada hacia Montevideo, y sobre todo una pregunta que, que nos hacemos y, y nos hacen los amigos cuando conversamos es qué posición vamos a tener, cuál es su, su opinión, para el, la concertación, digamos para ir a la elección departamental que tenemos en mayo del año que viene, y qué posición este, deberíamos llevar como partido para tratar de recuperar Montevideo y mejorarla como merecemos y, y queremos que así sea. La verdad que Montevideo es un gran debe, yo diría de los partidos tradicionales y empiezo por nosotros. Uh -huh. Digo, un gran debe porque no hemos sabido hacer lo que tradicionalmente hacíamos en Montevideo. Yo fui diputado por Montevideo, empecé en Canelones, pero luego seguí en Montevideo y en la Unión, en la Curva de Maroña. Eh, bueno, trabajamos casa por casa, eran otros tiempos. Este, eh, no había televisión tampoco, pero uh -huh. después apareció la televisión e igual seguimos tocando el timbre porque tocar el timbre es insustituible, que me disculpen. ¿no? La tele, las redes son todas fantásticas, pero el cara a cara es insustituible. Y creo que no lo hemos encarado suficientemente. Y desgraciadamente el ciudadano montevillano no le da a la Intendencia más importancia que un ministerio más. Así como en el interior es decisivo el Intendente, es fundamental, es la figura más importante. La gente sabe lo que es elegir gobierno, sabe lo que es elegir municipio. ¿eh? Por ejemplo, en Rivera no ganamos la elección a lo nacional, entramos tercero, pero ganamos la intendencia. ¿Y por qué la ganamos? Porque teníamos muy buen equipo de intendencia y la gente, la mitad de la gente que votó al frente después votó a la Intendencia Nuestra. Porque los intendentes eran buenos. Y porque en el interior el intendente tiene esa fuerza. Montevideo no, no, no le da a la intendencia más importancia que la que pueda tener, digamos, un ministerio humano. Y eso no es así. La prueba está en lo que estamos viviendo en Montevideo. En Montevideo además estamos viviendo una temática social muy fuerte. Yo ayer la toqué en ADM y hoy hay todo un revoltijo a raíz de todo lo que estuvimos hablando, diciéndole, señores, Montevideo hoy está es una expresión de lo que es el fracaso de las políticas sociales del Frente Amplio. Es una expresión, digamos, dolorosa de lo que es el fracaso. Algunos se ofendieron porque yo dije, señores, el, el, el Ministerio de Desarrollo Social es una especie de monstruo desconocido, cuyo interior intuimos pero no conocemos porque el secreto lo rodea. Leemos de repente en el diario que unos señores... Fueron a pedir una, una radio que querían hacer comunitaria. Y le dijeron: Mirá, radio no tenemos, pero tenemos una casa y armó un refugio. ¿no? Entonces, ¿y qué es esto? Digo: Esto no es política social, es curanderismo social. Y, el, y, y la prueba, el test ácido de lo que está pasando, son las calles de Montevideo. El, el propio intendente de Montevideo le mandó una carta, por carta, por nota, publicitada al presidente sobre la cantidad de la gente que estaba en situación de calle en Montevideo. Y es algo que hiere la conciencia social del país. Entonces digo, ¿cómo es esto? Tenemos 250 millones de dólares en el Mides y no logramos, y no logramos sacar a la gente de la calle que vive afuera. Bueno, esto, esto es, me parece... Algo que Montevideo tiene que, tiene que encarar. Montevideo, además, es una ciudad de turismo. El turismo es la mayor ocupación. La hotelería es fundamental en Montevideo. Los restaurantes es fundamental. Los bares es fundamental. El comercio es fundamental. Es la mayor fuente de trabajo. Y el turismo es decisivo. Y, y en ese turismo tenemos que mostrar nuestro mejor rostro. Ese rostro que cuando el, el, el turista llega ve la rambla, ¿no? Y bueno, es nuestra gran carta. Es, el, es la rambla que es, <coughs> nació hecha, ¿no? La rambla la hicieron los grandes urbanistas, los grandes urbanistas de las Intendencias Coloradas. Uh -huh. Yo vivo en Punta Carreta, está el Boulevard Artigas. Uno lo mira hoy, hoy, dice, es un hermoso bulevar, es una hermosa vía con su jardinado en el medio, sus plantas, sus obras de arte cada tanto. Y uno dice, esto lo hicieron los arquitectos de la Intendencia, cuando acá pasaba un auto cada seis horas. Es decir, eso era visión, eso era visión de la FUR, eso era concepción urbanística. Y hoy, desgraciadamente, vemos una Montevideo afeada, una Montevideo, una Montevideo golpeada socialmente, y una Montevideo, desgraciadamente, con unas situaciones hoy periféricas dramáticas que están además envueltas y agredidas por el delito ¿no? lo que está pasando en materia de delito es impresionante ¿no? acá me dieron unos numeritos uno de los técnicos nuestros, no, y me dicen vamos a comparar con el año de la crisis que tanto se habla, la crisis del 2002 que fue el peor momento de la historia algo horrible, repiten la mentira una vez más, me repiten y repiten que los niños comían pasto y las maestras las maestras del episodio demostraron la mentira que era esa. Bueno, en el 2002 había 76.000 hurtos, en plena crisis. 2002, plena crisis, 76.000 hurtos. Hoy hay 145.000 hurtos. Había 8.400 rapiñas, en plena crisis. Hoy hay 29.000 rapiñas. Homicidios había 231 y hoy hay 414. La tasa de homicidios era 6.9, hoy es 11.8. Y estamos en el doble, eso, eso es, 11 quiere decir 11 sobre 100.000 habitantes. En la Argentina la mitad, que mejoró, están en 5 y algo. Chile está en 3 y algo nada más, sobre 100.000 habitantes. Nosotros somos el, el peor de la clase. Entonces, esto, esto... Con la misma cantidad de población, además. ¿Eh? Si vos me decís, aumentó la población, estamos hablando de la no, misma, no, no, la misma el, población ese, y este se duplicaron el las... sobre casi el mil habitantes. Claro. ¿no? Entonces, todo esto lo tenemos dramáticamente presente en Montevideo. Es, solo, es lo municipal, es lo urbanístico, es, sin ninguna duda, pero también es lo social y esto, porque tenemos la zona costera enredada por, por el delito y, y por estas expresiones de pobreza que desgraciadamente reciben. Y en los barrios populares todos sabemos las dificultades que tenemos. Entonces, señores, es la hora, me parece, de que Montevideo pase a ser un tema específico. Por eso porque lo Porque no ignoremos tampoco lo de la marihuana, no ignoremos lo de la droga, uh -huh. no ignoremos lo del narcotráfico, porque por más que nos queramos engañar, eso está presente, las familias están preocupadas. Yo hoy hablo con madres que viven desesperadas y que la situación... Es muy grave también. Muy bien. Han llegado, han llegado un par. unas cuatro preguntas. Este, pero hay una, hay dos que se pueden este, juntar y que tienen que ver con esto que estamos, que estamos hablando ahora, así que las la podemos plantear así. Una es ¿qué postura tiene ante el plebiscito de la rañaga? Y la segunda es qué se puede hacer en materia de seguridad, ya que estamos en esto. Bueno, El plebiscito de La Rañaga, yo he dicho una y otra vez que respeto la intención, que aplaudo el mecanismo democrático de que la gente decida, que siento que es una buena y legítima respuesta a un reclamo ciudadano. Por eso mismo, en Ballistas, hemos declarado libertad. Que cada cual actúe en función de eso. Personalmente, ...tengo la suerte y la desgracia de ser abogado... ...y de haber dado muchas veces opiniones... ...como consecuencia he dicho que muchas de estas cosas... ...no son materia constitucional... ...lo es sí, por ejemplo, el allanamiento nocturno... ...con el cual estoy de acuerdo y además estaría de acuerdo... en cambiar la constitución... ...pero no otra de las cosas que están allí puestas... ...por eso mismo, por una razón jurídica... ...pese a la simpatía de la causa, no la he acompañado... Uh -huh. ...y como he explicado más de una vez, en mi casa... Los varones no firmamos y las mujeres encabezadas por Doña Marta firmaron todas. Y dicen que van a ir a votar. Muy bien, muy bien. ¿Y, y propuestas para mejorar la seguridad? Hoy estuvimos de mañana temprano en el sindicato policial. Fuimos con Luis Hierro, ex ministro del Interior, y persona muy versada en este tema, y Guillermo Maciel, que es el, el líder de Fundapro, que es esa heroica fundación que le ha, le ha puesto el, el espejo delante este, al ministro Bonomi y no lo dejado mentir. O mejor dicho, lo ha dejado mentir poco. Uh -huh. no, porque ahora venían mintiendo y retratando los datos y al final de que se unificaron la fiscalía, se terminó la impunidad y tuvieron que mostrar los resultados. Y ahí está, ahí está frente a la tragedia en la que nos hemos encontrado. El tema es vasto y es amplio. Yo diría que la y además es consecuencia de factores ideológicos que eso es lo más preocupante el frente llega al gobierno la sociedad es la responsable el delito es responsabilidad de toda la sociedad en consecuencia es toda la sociedad la que tiene que asumir la responsabilidad el delincuente es una especie de paciente a tratar pero lo que importa es que la sociedad asuma la responsabilidad lo cual en parte es verdad pero si a eso vamos a reducir la política de seguridad vamos a terminar mal ¿Recuerdan ustedes? Se largaron 700 rapiñeros a la calle en aquel momento, ministro Díaz, ministro socialista, luego la ministra daisy Tourné, ministro socialista también, y a partir de allí el tema se agravó sustantivamente. Lo más grave es que hoy, después de toda esta experiencia, el Partido Socialista, el Partido socialista dice que lo que hay que hacer es retornar a la filosofía del primer gobierno Vázquez. Sí. Lo ha dicho el diputado Civila, que es hoy el secretario general y líder del Partido Socialista. No sé qué es lo que propondrá, liberar 4.000, será ahora. Porque si aquellos fueron 700, hoy no sé lo que pasa. Pero en todo caso, volvemos justamente al origen del mal, que es la concepción ideológica que, aterrorizado por la palabra represión, no quería entender que cualquier política de seguridad es prevención, es represión y es rehabilitación. Y para que haya prevención y represión adecuada, tiene que haber ocupación del territorio. Y para ocupar el territorio tiene que estar presente el Estado. Ahora, si abandonamos la comisaría y no hay nadie en la comisaría, y entra uno de la calle a una comisaría con una firmadora recorre toda la comisaría, la firma toda, no encuentra nadie y se va, bueno, pasa lo que pasa. Tenemos una Guardia Republicana fuerte, sí, una Guardia Republicana fuerte que cumple su función como guardia, como, como cuerpo, digamos, paramilitar o militarizado. Pero la presencia territorial permanente es otra cosa. Es decir, el, el cuerpo, el cuerpo este, de represión fuerte es para la acción puntual, que es lo que vemos en estos días, que nos muestra, no, mire, hicimos un operativo, aparte que los balances a veces suelen no ser tan optimistas, ¿no? porque terminan en que colgaron, encontraron a tres colgados de la luz, este, a dos que tenían un revólver, y, y ahí se termina más o menos la historia. Pero la acción esa de episodios, sí, puede servir circunstancialmente, pero se van y al día siguiente están los mismos narcos, la misma banda. Entonces el tema es la ocupación del territorio. De allí es que tiene que partir la acción del Estado. Que no es solo la comisaría, es la comisaría, es la UTU, es la escuela, es el taller de pintura, es el, es el taller de, de música, es la policlínica, es la presencia del Estado este, global, en los lugares más críticos. ¿Se puede hacer eso hoy en todos lados? No, pero por el lado hay que empezar. Por eso digo, yo empezaría en el peor lugar tratando de encarar todas esas reformas de conjunto. Es lo que se ha hecho en algunos lugares, como Colombia, por ejemplo, donde lo he visto, no es sencillo, no es fácil, no hay la bala de plata con la cual resolvemos el tema instantáneamente, pero también es evidente que en algún momento hay que reaccionar. Y que lo primero es reconocer la realidad, no seguir como el ministro Bonomi buscando chivos expiatorios por todas las esquinas. Ustedes recuerdan, la... la, la como era la inclusión financiera, iba a resolver el tema, porque iba a haber menos dinero en la calle. Sí. Después resultó que aumentó. Entonces dijeron, bueno, no, lo que pasa es que como hay menos dinero, tienen que robar más veces para hacer la, la, la cuota. Ah, más veces. Y así fuimos sucesivamente de fracaso a fracaso. La ley de la marihuana se presentó con 15 medidas de seguridad. Sí. De seguridad. No estamos hablando de salud. Eso lo discutimos otro día. Pero si enfocamos seguridad, la ley de marihuana es incuestionablemente un fracaso. Porque no hemos reconquistado el mercado de los narcotraficantes, sino que notoriamente se ha ampliado, y hoy tenemos las bandas armadas que producen estos ajustes de cuenta de lo que lo hago no. Y ahora es el código, ahora es el código. El código parece que es un aerolito que nos mandaron los marcianos, que cayó acá solo, que el gobierno tenía que ver, nadie tiene que ver, y resulta que es el código. O sea, los rapiñeros estaban encerrados en la casa esperando la promulgación del código para salir a robar y los homicidas a salir a matar. Bueno, es, una aplicación, es un agravio a la inteligencia. Nadie nos puede decir eso. Como dice una fiscal hoy en el diario, dice, mire, yo trato con todo este mundo delictivo. Son muchachos sin familia la mayoría semianalfabetos, o analfabetos del todo, que hablan una jerga difícil de entender, que no tienen la menor capacidad de comprensión de las cosas. ¿Alguien puede pensar que estaban esperando la promulgación del código porque les iba a favorecer un poquitito mejor? Bueno, no, no estamos en una película de Disney, no estamos en una realidad realmente dramática. Y no se puede entonces vivir de un lado al otro siempre escondiendo la realidad, porque si no reconocemos la enfermedad, si no hacemos el diagnóstico, no vamos a encontrar tratamiento Esto me lleva a otra pregunta que tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo, lo que usted mencionaba, que tiene que ver con la reforma educativa, porque en definitiva, en el fondo lo que tenemos ahí es una crisis en la educación. ¿Usted qué... La pregunta dice, sí, usted que hizo la última gran reforma educativa, ¿qué podemos hacer para sacarla de esta crisis? Bueno, desgraciadamente las reformas educativas son siempre una especie de, de tormenta, casi, casi guerra. Yo sobreviví a dos guerras de esas, la del 72, cuando creamos el Codicen, digamos, y la de la segunda presidencia, la del 95 al 2000, cuando hicimos la otra reforma. Desgraciadamente siempre, siempre es una batalla con el conservadurismo de gremiales universitarias que viven increíblemente en un mundo que no acepta el cambio. Quienes deberían estar aparentemente en la vanguardia, porque se supone que las entidades de profesores son los quienes tendrían que arrastrarnos a nosotros y decirle, mire, el mundo va por este lado, esta es la innovación, esta es la novedad, síganlos ustedes, políticos, entiendan. Es exactamente al revés, no se puede tocar nada. Este mismo gobierno, para señalar dos ejemplos nomás mínimos, primero el doctor Vázquez nombró dos técnicos de su confianza, y Mir los puso en el Ministerio de Educación, dijo, bueno, para que desde allí impulsen un cambio. Duraron dos meses y las gremiales lo volaron. Segundo ejemplo, para no seguir con otros más, más graves. Quisieron cambiar esa cosa tan tan nefasta que todos los años los profesores eligiendo horas. Amontonados, el otro día hablaba con uno, me decía, mire, parecíamos ganados, amontonados todos allí, un desastre todos los años para elegir horas en este liceo o en el otro. El Codicen intentó decir, bueno, en lugar de un año vamos a elegir cada dos. O sea, armó un gran escándalo porque simplemente las gremiales están en contra, creen que es bueno eso de la elección por hora. Cuando está reñido con lo que es la base de lo que debe ser de nuevo la reforma, que es la reorganización de la comunidad educativa como tal. Hay que fortalecer las direcciones debilitadas, hay que estabilizar a los profesores en cada liceo o, o, la, o los maestros o las maestras en su escuela, de modo que el profesor esté tres años, esté cuatro años, conozca a los alumnos, conozca el liceo, los alumnos lo vean, exista esa comunidad educativa que se, re, que, que se, de, que se deshizo. Se deshizo, entre otras cosas, por, por, el, por, el, por la gran ampliación que hubo, pero que no se tuvo el tino para ir generando estos cambios. Entonces, hoy debemos encarar de nuevo o, o, o, otra reforma. Algunas cosas de nuestra reforma ya no pudieron ir más para atrás, ¿no? porque las escuelas de tiempo completo, si las paraban, los prendían fuego las madres de los chiquilines. ¿no? Entonces, ya, ahí ya no pudieron seguir con un viejo loco y que estaba vendido al BIT pidiendo préstamos para hacer escuelas. ¿no? Bueno ahí se tuvieron que detener, y ahora hoy muchos están reconociendo muchas otras cosas, pero deshicieron todo lo que pudieron deshacer. Y desgraciadamente de nuevo aparecen los resultados. Los resultados son muy negativos, son muy duros para el Uruguay. Los demás países han avanzado. Brasil, que tiene una situación social históricamente muy deficitaria frente a nosotros, casi nos está aproximando en los rendimientos. Ni hablemos Chile que nos pasó. Argentina y Uruguay, curiosamente, que fuimos la vanguardia educativa de América, tanto vanguardia educativa de América, que, digamos, la inmigración española que llegaba aquí en el año 20, 30, 40, 50, llegaba de un país donde había más analfabetismo que acá en la la Plata, porque había más analfabetismo en España que en Argentina y Uruguay. Y hoy nosotros estamos en rezado. Rezago. todos han mejorado, Perú ha mejorado mucho, Brasil ha mejorado mucho, Chile nos pasó, bueno, yo creo que no es en tema de ranking de quién está primero o segundo, el tema está en que nuestros resultados son muy malos y hay que asumirlo, va a ser otra tarea, va a ser otra batalla, va a ser otra batalla pues ya la batalla está armada, bastó que este grupo de técnicos de Dio 21 hiciera, digamos, un planteo razonable que no es revolucionario, ni es privatista, ni es nada de eso, y ya fue que le dijeran de todo. Quiere decir que ya hoy tenemos los términos de la próxima disputa, ¿no? del, del próximo conflicto que vamos a tener en la educación. Desgraciadamente hay que asumirlo con serenidad, pero con firmeza. Porque mucha gente me dice, pero ¿y podrán ustedes? Y digo, mire, yo soy un sobreviviente de dos batallas. Y pudimos. Ah, sí, aguantando difamaciones, agresiones, mentiras, pero cuando uno tiene la idea clara, cuando uno tiene, está convencido de lo que está haciendo, bueno, intenta convencer, y si no puede convencer, hace lo que tiene que hacer, y que se enoje el que tenga que enojarse. Ese es el, esa es la, la, la carga del gobierno, también su gloria, porque así es que se han hecho todas las cosas, desde Varela hasta aquí, siempre Tan bueno. en conflicto. Tan bueno. La última, la última pregunta. ¿La izquierda latinoamericana está retirada? ¿La izquierda latinoamericana está retirada? No, yo diría lo que llamamos izquierda es bastante discutible. Lo que ha tenido en los últimos años este, América Latina ha sido una versión populista, pseudo socialista con variantes diversas, ¿no? porque no fue lo mismo Kirchner que fue la resurrección de la vertiente fascista del peronismo, no la de Menem, que era la vertiente festiva, <ríe> la de Pisa con champán, como se decía entonces. La, la versión de Kirchner fue la del peronismo autoritario. La de Lula fue distinto, porque empezó muy bien, y razonablemente, y, y, y, y muy bien en su primer gobierno, pero luego lo afectó la corrupción. Es decir, primera vez que llegaban al gobierno y dijeron, bueno, ahora sí, si ahora nos quedamos para siempre. Y entonces organizaron todo ese latrocinio fantástico para organizar una máquina de poder que los perpetuara. O sea, fue otra cosa, digamos así. Y que terminó en un desastre con el gobierno de Dilma, con una crisis económica tremenda, etcétera etcétera. o sea, fueron variantes distintas, uh -huh. la variante naturalmente más perturbadora es la de Venezuela en, en Argentina se reaccionó, en Brasil se reaccionó este, en Chile que había una versión moderada de la socialdemocracia también se fue hacia el centro derecha lo mismo pasó en Perú en Ecuador hubo un cambio de signo dentro del propio régimen en México sin embargo fue al revés ahí ha ganado un un viejo dirigente, llamémosle populista, yo no, no sé si llamarlo izquierdista o socialista, porque de rato lo es y de rato no lo es, pero digamos que también es un populista. Entonces, hoy no hemos salido de aquella ola, sí, de que parecía que todo iba en esa dirección. Hoy ha habido reacciones eh, indudables, complicadas algunas, por lo de Brasil. El problema no es, a mi juicio, que haya ganado el señor Bolsonaro. El problema es que se derrumbaron los dos partidos que había en Brasil. En Brasil nunca había habido partidos políticos estables. Era la primera vez que había. El PT de Lula y, digamos, el PCDB de Fernando Henrique Cardoso y compañía. Era la primera vez que había. Se alternaron a lo largo de cuatro gobiernos. Cinco gobiernos, iba, entre ellos dos. Y después vino todo este desbarajuste de corrupción que llevó todo al diablo y que cayó todo el sistema. Entonces, el problema es que era Bolsonaro, u, u otro Bolsonaro de otro signo, pero era evidente que era para una figura de ese tipo, porque ya no había partidos estabilizando la opinión pública. En este caso fue alguien de la derecha. ¿Y por qué? Bueno, porque también había caído tanto a tal nivel el sistema de... de de seguridad pública, que era evidente que iba a venir alguien muy de la derecha. Creo que a alguna gente, yo les digo, ustedes sigan así y después no se quejen de Bolsonaro, porque, porque todos podemos tener un Bolsonaro en el futuro, digamos, en el sentido, digamos, metafórico de las palabras, ¿no ¿Verdad? No estoy hablando... ¿Por qué? Y bueno, porque el, o, la, o hay respuestas o las cosas terminan peor, ¿no? Entonces, ahora, se, la rañaga es el el Bolsonaro uruguayo, la rañaga es el enemigo del hombre, no, bueno, está haciendo buena fe una propuesta democrática, podemos compartirla o no, pero es una respuesta a la inseguridad, hasta le quisieron endosar un crimen, un penoso crimen de un muchacho este, este, eh, que pitaba grafiti, la campaña del odio de la rañaga, no señores, no, esto no es justo, porque eso también es otro factor que está apareciendo, ¿no? el presidente nos invita a que la campaña sea limpia y después los ministros dicen que Lacallito nunca trabajó y dicen las cosas nah, tratando de disminuir a un candidato muy importante de un partido muy importante, no, no, no, no que si vive acá o si vive allá, no, el señor Lacalle Pou es un señor respetable que por algo está en la mayoría del partido nacional y todo lo tenemos que respetar y no se puede vivir en esa descalificación, este por esto, esto por el otro, no, no es así, no es así. Y desgraciadamente eso está ocurriendo, eso está ocurriendo. Ustedes vieron que fue en Hilera, tres ministros acusando al doctor Lacalle. Y bueno, porque cuando la encuesta lo muestra adelante, a darle. A nosotros hace un año que ni se enteraban de nosotros. Ahora, uh, todos los días Sanguinetti dijo esto, ¿y qué cómo? ¿Y qué, qué dijo lo que dijo ayer del Mides y lo que no dijo de esto? Ah, bueno, sí. Es decir, bastó que se cambiara el escenario para que entonces ahora también pasáramos a ser este, víctimas de todas esas cosas. Pero bueno, yo diría que los mide a ellos y no a nosotros. No nos van a cambiar. Nosotros seguiremos siendo el partido de siempre, el partido respetuoso de las libertades y de todas las cosas. Bueno, muy bien, dejamos por aquí las preguntas, les agradecemos a todos los que mandaron preguntas este, y ahora los invitamos a ver un, un video. Uh, la primera presidencia fue fundamental. Fue una presidencia muy difícil, salíamos de la dictadura, no era nada fácil mantener a los militares en su lugar y a su vez concretar la democracia. El cambio en paz, sin duda, el cambio en paz que lo logró fue brillante para el país, este, para el país lo fue todo y tenemos democracia hoy, gracias a esa primera presidencia del doctor Sanguinetti. Y después los CAIF, los CAIF fueron muy importantes. Bueno, primero, más que nada, tenía, me acuerdo que tenía 17 años y por unos meses no lo podía votar. Me quedé con una bronca terrible, porque la verdad que era ahí y me faltaba nada. Y me acuerdo que igual, aunque no lo podía votar, este, fui a buscar el programa de gobierno que, que habían sacado y, y tenía mis grandes debates con mis compañeros de liceo, este, defendiendo las posturas de, que, que presentaba. Eh, destaco básicamente toda la reforma social que se generó eh, en BPS, por ejemplo, el liberar la edad de de jubilación a 60 años tanto para hombres como para mujeres eh, el implementar la historia laboral que, que bueno que ahora eh, todos cuando se quieren jubilar tienen todo registrado en bps que es una garantía este, no tienen que andar dando vueltas y demás y bueno eso es todo una, un avance para, para todos con respecto a la educación bueno en todas las áreas no tanto a nivel de primaria y, y, y nivel inicial que, que, que, que fue obligatorio este, que a los cinco años llevaran a los chicos a, a jardín a nivel de secundaria que, que se generaran las áreas programáticas eh, que tengan que ver con, con, con la parte de ciencias la parte de, de, de historia y social y también todo lo que es a la, a la preparación de los docentes que, que son el puente para que, para que los alumnos este, lleguen a, a ese conocimiento eh, esa constante preparación y formación de los docentes eso es lo que lo que recuerdo y lo que, lo que más destaco. ¿Cómo me imagino la tercera presidencia de Sanguinetti? Eh, me imagino una presidencia sólida, eh, volcando toda su experiencia como lo hizo con las dos presidencias pasadas y dando más oportunidades sobre todo a los jóvenes como nosotros que queremos más oportunidades y también lo veo que, un, que el aeropuerto Carrasco sea solo para irse de vacaciones y no sea para irse a vivir. Que el Uruguay esté fuerte como estuvo antes. Vamos por la tercera. Bueno, muchas gracias. Como bien dice el presidente Sanguinetti, estas cosas funcionan bien en las pruebas. Y después cuando llega el momento, la verdad, alguna cosa falla. Como los chicos cuando dicen el versito. De la memoria, <risa> <quiere decir> que... <risa> y ahí <risa> tal cual, tal cual. Bueno, este, yo quiero brevemente decir algunas, algunas palabras porque me parece que la forma de cerrar es con, con algunas expresiones y después invitarlo al, al presidente para, para que cierre y nos dé, nos dé su mensaje. La verdad que escuchamos estos testimonios que que han hecho nuestros compañeros y, y es imposible no recordar algunas peripecias personales ¿no? de la primera, de la, de la segunda presidencia e imaginar este, lo que podemos hacer en los, en los próximos cinco años. A pesar que a veces escuchamos a algunos actores del gobierno decir que si ganamos los de la oposición se viene una restauración conservadora yo la verdad que no me siento aludido por esas afirmaciones y ninguno debemos sentirnos aludido porque nosotros de conservadores no tenemos nada. Nosotros somos reformistas y, y tenemos que sentirnos orgullosos que gracias a esas reformas de los gobiernos del Partido Colorado muchos pudimos y tuvimos la oportunidad de ascender socialmente. Y ese ascenso social básicamente se da a través de la educación. Los conservadores son estos gobiernos que han anclado a los que menos tienen en la pobreza para comprar sus voluntades. Ellos son los conservadores que le pagan la asignación a, los, a las familias que no mandan a sus hijos a la, a la escuela. Yo me acuerdo en 1985 cuando yo iba a mi querida escuela 188, al que no iba a la escuela no le pagaban la asignación familiar. Y además... Aquel que faltaba tres días seguidos, las maestras iban a su casa a ver qué pasaba, por qué no estaba viniendo. Mis padres acá presentes siempre me dijeron que la educación era lo que me iba a permitir desarrollarme en la vida y mejorar mis condiciones de vida, y que no tuviera que sufrir lo que ellos tuvieron que sufrir con trabajos de baja calificación, mal remunerados, y, y, este, y, bueno, y tener ese sufrimiento. Y siempre les voy a agradecer por ese consejo, por esa constancia, pero si no hubiese habido también un sistema educativo que permitiera tener las oportunidades y las herramientas, con el hogar solo no alcanza. Y es, en definitiva, lo que vemos hoy, que lamentablemente, a pesar de una balanza económica como nunca, quienes quieren darle una educación de calidad a sus hijos, tienen que hacer un esfuerzo mayor y mandarlos a la educación privada. Y eso, en definitiva, lo que hace es Condenar al que menos tiene, porque el que no puede hacer eso, su hijo, sus hijos no reciben una educación de calidad. Entonces, ¿quiénes son los conservadores? ¿Nosotros que creemos en el esfuerzo, en el sacrificio, que es lo que saca a las familias y a los países adelante? ¿O ellos que igualan para abajo y que les da lo mismo si la gente manda a sus hijos a la escuela o no? Ellos... Son los conservadores que les parece bien y hasta dicen que es un derecho que la gente duerma en la calle. Nosotros queremos reformar eso y como bien decía Sanguinetti recién, no podemos permitir que en Montevideo tengamos gente durmiendo en la calle cada vez más como tenemos. Ellos son los conservadores que enfrentan al cerro con Carrasco o al que tuvo la oportunidad en la universidad con el que no, porque de eso se nutren para su lucha de clases. Nosotros, reformistas... Queremos que los jóvenes tengan la oportunidad de desarrollar la actividad que deseen, que su objetivo futuro, como decía Nacho ahí en el video, no sea hacer las maletas e irse del país. Y ahora, como conversábamos recién también, parece que Mujica recién se enteró que hay que hacer una reforma previsional en el país. Pasaron tres gobiernos, que como bien explicó el Presidente, agravaron la situación y... ¿Qué nos dijo el Ministro Astoria hace un tiempo? Bueno, la reforma la va a tener que hacer el gobierno que viene. La postergaron a la reforma. ¿Y acaso no es eso conservador? Postergar, tirarla para adelante y que se arregle el que venga. Conservador es dejar todo como está. Como lo vienen haciendo con la seguridad. Las cifras son elocuentes. Donde el Ministerio del Interior lo que se encarga es de explicar y de hacer teorías e hipótesis de por qué ocurren los delitos, mientras los delincuentes andan a sus anchas y nosotros, víctimas de la delincuencia, hasta una comisaría roban. O sea, ¿qué, podemos, qué seguridad vamos a tener los ciudadanos si vemos que entran los ladrones y les roban las comisarías. Somos reformistas porque queremos aplicar reformas urgentes en materia de seguridad justamente para que nos den la paz y la tranquilidad que tanto necesitamos y merecemos. Conservador... Es decir que Venezuela es una democracia, porque están hasta el cuello con los negocios del de gobierno dictatorial de ese país. Conservador es defender a un vicepresidente que tuvo que renunciar por corrupto, diciendo que le hacían bullying. Porque corrupción es llevarse mil millones de dólares o comprar un colchón o una bermuda. Porque los viáticos, o las sillas ahora porque los viáticos que sobran se devuelven, porque es la plata del pueblo y le pertenece al pueblo y hay que rendir cuentas. Gracias. Ser conservador es prohibir las investigaciones parlamentarias, como se han intentado en este periodo, para que la ciudadanía no sepa qué se hace con su dinero. Y tengan por seguro que el año próximo cuando tengamos mayorías parlamentarias vamos a investigar y vamos a llegar hasta el hueso para saber qué hicieron en ANCAP, en Antil, en el FONDES y en los negocios con Venezuela y que le caiga todo el peso de la ley y que le tenga que caer. Porque también prometieron cortar las manos que se metieran en la lata y ni siquiera eso cumplieron. Además de investigar queremos llevar adelante las reformas que estamos necesitando. Reformas en la educación, en el mundo del trabajo, en la seguridad, en la recuperación de ciertas libertades que hemos perdido en estos gobiernos. Cada día, gracias a este gobierno conservador, tenemos un poco menos de libertad. No somos libres de elegir a quién contratarle la energía eléctrica o dónde cargar combustible. No somos libres de disponer de nuestro propio dinero en tiempo y forma. No somos libres de cambiarnos de prestador de salud. No somos libres de estar trabajando atrás de un mostrador para ganarnos el pan sin tener miedo a que nos peguen un tiro. Eso, eso es un gobierno conservador que corta libertades y no le garantiza a la ciudadanía lo más elemental. Fíjense, si... Por ahí hay algún frentista que dice que lo que digo no es así. Bueno, que no me haga caso. Yo le digo que escuche al precandidato Mario Vergara, que acaba de decir que este gobierno no ha hecho ninguna reforma. Qué conservador más que esa confesión. Y tenemos que cambiar de gobierno, y nuestra agrupación tiene que cumplir un papel fundamental. Tenemos al mejor candidato, a un candidato probado, Presidente Sanguinetti condujo en 1985 al país en horas muy oscuras, enfrentándose a fuerzas opuestas, muy duras, que ponían en riesgo la recién recuperada institucionalidad. Y lo hizo ejerciendo una función de articulador, de mediador, de negociador. Fue un verdadero piloto en la tormenta. Luego le tocó conducir en la década de los 90 una serie de reformas que algunas este, se han mencionado. Y hoy protagoniza el crecimiento sostenido de nuestro partido. Y en mi opinión, sin que nadie se ofenda, el crecimiento que está teniendo nuestro partido tiene nombre y apellido y se llama Julio María Sanguinetti. Honrando las más caras tradiciones del vallismo, el presidente Sanguinetti vuelve a prepararse para entrar una vez más en el ruedo presidencial. No por ambición de gloria, ya la tiene, sino por las razones del destino, como ha dicho citando a Ortega y Gasset, que se lo demandan. Porque el Uruguay de hoy vive una realidad que clama a gritos que el Partido Colorado vuelva a cumplir el papel de partido de gobierno. Y el, presidente Sanguinetti, y el Presidente Sanguinetti nos garantiza a todos los uruguayos un cambio en paz de partidos en el poder, las reformas necesarias para salir hacia adelante y una coalición de diálogo y negociación, que son los tres objetivos fundamentales que requieren de su liderazgo. Y como estamos moldeados en no quedarnos en lo conquistado, porque si alcanzamos una cumbre siempre hay otra más allá, siempre claras, luminosas y más altas cumbres hay. Este crecimiento que estamos viendo hoy lo tenemos que consolidar el 30 de junio en la elección interna partidaria, lo tenemos que potenciar el 27 de octubre en la elección legislativa y lo vamos a consagrar el 24 de noviembre en el balotaje. Presidente Sanguinetti, en nombre de esta agrupación de la lista 1985, le ofrecemos nuestro mayor capital, que es el trabajo. Seguiremos recorriendo con ahínco y convicción los barrios, las plazas, las ferias, para decirle a todo el que quiera escuchar que, con su liderazgo, vamos por un cambio de gobierno y vamos a restablecer la ilusión y la esperanza que este país necesita. El trabajo. Que también lo materializamos en ideas, en propuestas concretas que las ponemos al servicio de la causa, como a usted le consta. Puede tener la seguridad, presidente, que cuando dé la orden de avanzar, si mira a su costado, encontrará esta agrupación listos a dar la batalla con la ilusión de aquellos que van por sus mejores ideales. ¡Aplausos! Tenemos que trabajar, tenemos que trabajar por un Uruguay de oportunidades, un Uruguay de oportunidades para todos, para los jóvenes que como decíamos no pueden ver en su futuro la única salida que sea la inmigración, como decía Nacho ahí, no puede ser el aeropuerto de Carrasco la salida para los jóvenes o atajos que no conducen a nada bueno. Para los que tienen 56 años, como Walquiria, que el otro día nos conocimos en la feria y me decía que por su edad ya no puede conseguir trabajo porque no le dan, y también para los adultos mayores, que los necesitamos, que los queremos y tienen que haber las oportunidades, tenemos que generar las oportunidades para que aporten su experiencia hacia la sociedad que tanto los necesita. Pero para que el Presidente Sanguinetti pueda abrirnos esas oportunidades, todos nosotros tenemos que llevarlo al gobierno una vez más. Así que les pido trabajar, trabajar y trabajar. Este año va a ser un año duro, va a ser un año difícil. Yo les decía el otro día a los compañeros de la agrupación, vamos a estar en un año en el cual les pido que la prioridad sea la política, porque va a ser un año muy duro y porque nos jugamos mucho en esta elección. Y yo sé que es cansador y siempre agradezco todas las horas que le dedican a la militancia y le dedican a estar aquí, pero sepan que vamos a estar cansados allá aquella noche del 24 de noviembre, acuérdense, vamos a estar cansados por todo el esfuerzo del año, todo lo que hemos dejado de lado, horas de trabajo, de familia, de descanso, pero vamos a estar tan contentos, porque vamos a tener por delante el desafío de gobernar una vez más el Uruguay y darnos las oportunidades que todos merecemos. Así que los invito y los convoco a que trabajemos por un Uruguay de oportunidades, y vamos con el Presidente Sanguinetti, vamos a más. ¡Viva el Partido Colorado! ¡Viva el Uruguay! Es lindo ir a un dirigente joven, ya aprobado, ya aprobado, porque es un legislador, porque ha sido un director de un organismo importante, porque se ha formado académicamente, porque ha estudiado. Y lo que es más importante, como ello, es que ha mantenido su fidelidad a su gente, a su barrio, a sus amigos, a su familia, a eso que es lo más entrañable de nuestro Uruguay. Ese sentido de familia, de amistad, de pertenencia, que es, en definitiva, lo que nos ennoblece como uruguayos. figueral es un ejemplo de todas esas fidelidades. Es agradable oírlo, es lindo oírlo, estimula oírlo. Y esto... Y no tengo duda de que con el esfuerzo de ustedes va a estar en la Cámara de Diputados, que es donde lo precisamos y donde lo queremos tener en el próximo periodo. Yo me reía cuando hablaba de conservadores, porque me acordaba de una anécdota mía con Fidel Castro, ¿no? Que más de una vez me decía no, tú eres mi conservador predilecto. Y yo le decía, yo conservador, y tú que conservaste 50 años el poder y no se lo diste a nadie, ¿cómo ¿qué sos entonces? Bueno, seguís siendo revolucionario hace 50 años que estás. Bueno, pero bueno, y eso es parte de las paradojas, de las paradojas. Ahí está Cuba estacionada en el tiempo. No se cayó el muro. Cada día más, más, más igualitario. Acá están llegando cubanos que van, que van saliendo de allá. Este, como dice estos días nuestro correligionario de León. Todos aman a Fidel, pero nadie se evacúa. ¿no? Este, fíjense lo que es Venezuela, la tragedia que es Venezuela. Los venezolanos que encontramos hoy en todos los lugares y con los cuales hablamos y nos cuentan lo que es. bueno, Y eso, eso es el, el, el, famoso, el famoso socialismo del siglo XXI. ¿no? Y últimamente estoy insistiendo mucho en algo que en la medida que molesta mucho a nuestros adversarios políticos lo repito cada día con más fuerza y con más convicción porque veo que allí está justamente el tema cuando digo señores el Balotage acá no va a ser entre dos partidos, porque en el ya no hay partidos, y ni siquiera va a ser entre dos personas va a ser entre aquellos que creemos que Venezuela es una dictadura y del otro lado los que creen que Venezuela es una democracia y eso y eso no es un tema internacional que es lo que insisto en decir no es un tema internacional lo es la tragedia venezolana naturalmente que a todo nos compromete pero mirado en dimensión uruguaya el uruguayo que dice que eso no es una dictadura es un uruguayo que está proclamando que no cree en la separación de poderes, que no cree en la legalidad que no cree en la libertad que no cree en un desarrollo armónico, que no cree en la propiedad privada y en la propiedad del Estado bajo la legalidad, que no cree en nuestros países insertados al mundo, sino encerrados, que no cree en la libertad, que cree en la dictadura. Ese, ese es el tema. El uruguayo que cree en todas esas cosas se está definiendo. Y Venezuela es, lo decía hoy en una radio, bueno, es como cuando le pinchan a uno la, la, la, la, la, el dedo para ver este, es, cómo está la, la diabetes o cómo está la, la glicemia bueno, esto es lo mismo cuando alguien dice Venezuela no es, una, no es una dictadura está diciendo que él no cree en la libertad, que no cree en la democracia que no cree en la dignidad humana que no cree en nada de lo que nos ha dicho ahora y eso y eso, es lo que, y eso es lo que más nos importa estamos en esta cruzada con ese sentido no preciso decirles una vez más por qué es que nos lanzamos en su momento al ruedo en el peor momento del partido fue el peor momento, era una especie de cruzada romántica con, el cual, con algunos amigos del interior y de Montevideo que nos, que nos reclamaban la posibilidad de confluir y hemos avanzado lo primero que hicimos fue ver a los líderes blancos y decirles, señor, les quiero explicar. Nosotros estamos aquí para dos cosas. Una, porque queremos levantar al Partido Colorado y que el Partido Colorado vuelva a decidir la elección. La segunda cosa es porque queremos instalar la idea de que haya un gobierno de coalición. Como se gobernó siempre en el país. A vida cuenta, además, de que nadie puede hoy decir que tiene el 40% o el 45% de la opinión. Tenemos que coordinar y tenemos que hacerlo del mejor modo posible y del modo más maduro posible. De cuando dijimos esas definiciones hasta hoy, podemos decir que hemos avanzado extraordinariamente. El partido hoy, no hay duda que está decidiendo la elección. Las encuestas, los, los comentaristas... Los, los analistas políticos, hoy reconocen que con un Partido Nacional fuerte, pero que está allí en su límite, digamos, con un piso muy cercano a su techo, solo el crecimiento del Partido Colorado es el que ha cambiado la escena y es el que puede definir la elección. Hoy lo reconocen todos. Pero no podemos... No podemos pensar en la comodidad de que esto puede ser sencillo. Es difícil, es difícil. Desde el gobierno hay un gran aparato, hay un uso abusivo del Estado, hay un uso abusivo de los programas sociales, de todo lo que significa las estructuras clientelísticas, la propia estructura sindical que se vuelca a favor, con todo el inmenso poder que tiene. No es fácil, tenemos que multiplicarlos en el esfuerzo. Pero cada día va a ser más imprescindible y creo que eso lo estamos vislumbrando ya. Estamos vislumbrando la posibilidad de un cambio. Pero el cambio tiene que ser para una alternativa del gobierno. Lo que hemos visto, en las, en, en, insinuado en el, en, en el video. Si en la segunda presidencia pudimos hacer la reforma de la educación, si pudimos derrotar la inflación y salir para siempre de aquellas inflaciones de 40%, 50%, 60% y volver a las inflaciones de un dígito, que debieran ser más bajas de lo que estamos, porque nosotros entregamos el gobierno con un 4% de inflación, después de recibirlo en 45%. Y eso fue posible porque... Sí. Fue, posible, fue posible porque teníamos un gobierno sólido, en aquel momento en un acuerdo con el Partido Nacional, que presidía el doctor Volonté, y eso es lo que nos permitió reformar la educación o reformar la seguridad social o cambiar el sistema electoral, o bien procurar, como digo, la estabilización de la economía y defender el salario y las posibilidades con una inflación este, baja que nos permitiera prever mejor nuestras, nuestras posibilidades económicas individuales. Bueno, el, los, los años del, del frente han distorsionado un poco la imagen, porque han sido gobiernos hegemónicos. Entonces dicen, bueno, ¿y cómo es esto de la coalición? Bueno, esto de la coalición es lo que hicimos toda la vida, así gobernamos, así salimos de la dictadura después de todo, ¿cómo salimos? ¿Salimos a los tiros? No, salimos con una coalición circunstancial que en aquel momento fue el Partido Colorado, el general Sereñe, que, que la mitad del frente ahora está extrañando, porque creo que de aquel frente sereña este hay bastante distancia. ¿eh? Aquel no fue el nuestro, pero era una respetabilidad que desgraciadamente hoy está muy lejos, hoy está muy lejos, y con el doctor Giarino aquella venerable figura de, del movimiento demócrata cristiano. Y así salimos en aquel momento con el Partido Nacional en frente. Y luego el primer gobierno fue una gobernabilidad, como así lo llamó Wilson, es decir, Siempre hubo los mecanismos para buscar los mecanismos, los procedimientos de gobierno. Seguro, luego vinieron estos gobiernos hegemónicos y parece que ahora coalición es una cosa extraña, pero es lo que tenemos que volver a hacer. Y le está costando al sistema político entenderlo, ¿no? Le está costando. Pero no tengo duda de que pasada la interna, la... la la cordura va, va, va a predominar, el sentido de responsabilidad va a predominar. Insisto personalmente en que tenemos que hacer un acuerdo previo a octubre, darle, darle una, una consolidación previa, un sentido de compromiso. Un sentido de compromiso. Y con esas, con esas expectativas y bases le podemos volver a dar al país la confianza. El tema es la confianza, tenemos que volver a una sociedad de confianza, que es lo que se ha perdido. Sociedad de confianza ha sido la base, pero hoy no tenemos confianza. No tenemos confianza entre nosotros como ciudadanos, no tenemos confianza en el barrio, no tenemos confianza en, en, en los servicios, no tenemos confianza en el propio sistema, Bueno, tenemos que recuperar esa sociedad de confianza. Y sin duda lo podemos lograr, sin duda lo podemos hacer. Hay que hacer toda esta reforma de las que hablábamos hace un rato, con Fischer, sí, y la vamos a hacer. Nuestra historia es la historia de la responsabilidad. Somos el partido de la ética y de la responsabilidad. Y eso, y eso es lo que nos da una enorme fuerza. Eso es lo que nos da una enorme fuerza. Hace un año, como recién decíamos, estábamos fuera del escenario. Hoy estamos en el centro del escenario. Y dentro de un año vamos a estar más todavía en el centro de Nisenaria. Y lo vamos a estar, y lo vamos a estar en la medida en que, como dice Figuera, nos multipliquemos, nos multipliquemos en nuestros barrios, en nuestro vecindario, en nuestras amistades, en nuestros lugares de trabajo, donde vamos encontrando además cada vez más mejor clima, porque el clima ha cambiado el clima político ha cambiado, la calle ha cambiado. En la propia juventud, que antes tenía una especie de automatismo, de que 18 años era sinónimo del Frente Amplio, y hoy ya no es así, ya no es así. Lo vemos en las encuestas. Las encuestas ahora dicen, no, el Frente Amplio creció, pasó, fíjese, del 28 al 35, dice una encuesta, no creció nada. El 35 lo tenían. Lo que pasa es que la mitad del Frente está enojada, y cuando llama el encuestador y le dice, no yo, no, yo no sé lo que voy a votar, no tengo la menor idea, pum, y colgó. Si sí, es que tuvo la suerte que lo llamaron por teléfono, ¿no? Porque ahora las encuestas son por Facebook, por Twitter, por no se sabe lo que es. Y dan números de teléfono a veces, pero bueno. Es decir, hoy el, el, el voto al frente ya no es aquel voto orgulloso. Mezcla entre vergüenza o prepotencia. Como están enojados, a veces son prepotentes y cuando se callan es porque tienen vergüenza de las cosas que han pasado y que tienen todavía que seguir defendiendo entonces, queridos amigos hemos hablado ya esta noche bastante de todos los temas lo único que les, digo es, les dejo es mi mensaje de esperanza y de optimismo empezamos con mucho sacrificio Hoy estamos con mucha alegría. Esta semana pasada estuvimos en, en, en Mercedes, estuvimos en Salto, tres actos en Salto. Tenemos tres listas y son salteños, no pueden juntarse. Entonces, tres actos. Uno a las seis, otro a las siete y media, otro a las nueve de la noche. Estuvimos en, en Mercedes. Mañana nos vamos a Maldonado. Mañana de noche, que también hay otra agrupación este, nueva, digamos, que se suma, están, estamos recibiendo, digamos, muchas agrupaciones que se van reactivando, que se van reactivando y se van definiendo, y eso es muy bueno y eso es muy lindo, y, y, y nos está alentando cada vez más. Nos está alentando cada vez más a pensar que justamente el horizonte se va corriendo cada vez más. Día a día vamos viendo un poquito más lejos, semana a semana vamos vislumbrando perspectivas nuevas. Y no tengan duda de que así vamos a llegar. Fíjera, muchas gracias por todo, gracias por el esfuerzo. Te damos el aliento, te damos el aliento para que sigas. Te queremos en la Cámara. Vas a integrar una gran bancada de tu generación, porque hay un lote de muchachos este, que están trabajando y compitiendo sanamente por. por, por por, por las bancadas parlamentarias de Montevideo y, y no tengo duda de que van a ser diputados como fui yo en, su, en mi tiempo ¿eh? que era diputado de, de, de, de, la, de la Unión y la Curva Maroña ¿no? y bueno, sí, era diputado de la Unión y la Curva Maroña con mucho orgullo y, y, y bueno, y eso, y eso tenemos que rescatar Montevideo de esos lugares, digamos del de, trabajo en el barrio, cara a cara con la gente y entonces, no tenga duda de que vamos a ir adelante, que vamos a ir adelante todos y que nos vamos a reencontrar en un gran escenario de optimismo nuevamente. Gracias. A todos. Estamos todos los ballistas, otra vez unidos bajo el mismo sol. Estamos.